¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien Hoy, en esta lección, te enseñaré a realizar un ejercicio creativo con pinceles Los resultados son brutales Bueno, vamos ahí En este momento, vamos a seleccionar la herramienta de la elipse Y con Alt y Shift, vamos a crear una elipse, bueno, no tan grande, la verdad Le vamos a quitar el color de relleno dando un clic aquí En este momento, te recomiendo que te vayas al menú objeto Y vayas a trazado y pongas contornar trazado La idea es convertir ese trazado en un relleno una vez que está ahí ya listito creado te vas a dirigir a la herramienta de segmento de línea y vas a crear sobre la línea con clic y arrastrar presionando la tecla de shift una línea totalmente recta bueno vamos a poner de color de trazado pues un color está rojo está muy bien Selecciono los dos objetos y te vas a dar cuenta que arriba en el panel de control los centramos en sus ojes horizontales y verticales perfecto hasta ahí estamos muy bien Ahora, seleccionas con clic y arrastrar la línea, presionas R, la tecla R en el teclado. Si te fijas muy bien, aquí está el punto pivot. Aquí vas a presionar al clic para que se te despliegue esta ventanita de rotar. Vamos a poner 45 y vamos a dar clic en copiar. Lo vamos a repetir con Control-D dos y tres veces. Una vez que está ahí, con clic y arrastrar, seleccionas todos los objetos y en el menú ventana vamos a buscar el busca trazos en español o en inglés se llama Pathfinder. En Pathfinder, aquí donde dice eh, Pathfinder, vamos a dar clic aquí donde dice dividir. Muy bien, ha cortado el objeto. Estos objetos se agrupan por defecto, así que me voy a ir aquí a objeto y voy a poner desagrupar. ¿Okay? Esta parte es bastante chévere y me gusta muchísimo porque vas a seleccionar un objeto. Voy a hacer un pequeño zoom. Y en el panel de muestras, voy a empezar a recorrer desde aquí los colores de relleno. Es decir, doy un clic aquí, selecciono, doy un clic acá. Control Z porque se me fue un ratito hacia la derecha. Clic acá. Clic acá. Clic acá. Clic acá. Clic aquí y clic aquí. Perfecto. En este momento voy a presionar Control Y o me voy al Menú Vista y vamos a poner Previsualizar y Están estas líneas que están aquí, con clic y arrastrar las vamos a seleccionar y las vamos a borrar a todas y cada una de ellas. O sea, la idea es que me quede todo este objeto totalmente libre como lo ves ahí. Hasta aquí estamos muy bien, ahora vamos a activar el panel de pinceles, voy a hacerlo un poquitito más grande. Con clic y arrastrar seleccionas todos los objetos que están ahí y lo vamos a incorporar en el panel de pinceles. Vamos a elegir un pincel de arte, por el momento vamos a dar clic en OK ahí, no te preocupes, dale clic en OK. Hemos terminado nuestro primer paso o nuestra primera fase. Ahora voy a seleccionar un texto, voy a dar un clic aquí y voy a poner, por ejemplo, la palabra arte, pincel, bueno, lo que tú quieras. Con la herramienta de selección activa y desde una esquina, Shift, clic y arrastrar para hacerlo bastante grande. Si te fijas muy bien, arriba en el panel de carácter tienes todos esos tipos de letra. Bueno, ¿qué vas a hacer en este momento? Voy a dar con clic y arrastrar para seleccionar el bloque. Y me gusta este tipo de letra, se llama American Typewriter. Writer. Eh, puede ser esta que está aquí, esta semi te va a quedar realmente bastante bien muy bien, la voy a hacer un poquitito más grande, perfecto ya que estamos ahí con el texto seleccionado te recomiendo que busques en ventana el panel apariencia porque este panel realmente es una maravilla y es el que nos permite realizar este trabajo bastante creativo vamos a crear una apariencia de relleno y vamos a cambiar realmente a cualquier color puede ser este que está aquí o este que está aquí bueno, ya depende mucho lo que quieras hacer, puedes poner hasta un, un degradado o también un motivo. Muy bien, entonces, en trazo, en trazo, en trazo aquí, perfecto aquí. Realmente cualquier color de trazo. Aquí viene la magia y la parte más chévere, ¿no? Porque te vas al panel de pinceles y das un clic. No te preocupes, va a salir así de desastroso. Realmente es una porquería visual. Pero si le das doble clic, voy a hacer un lado esto. Prendes previsualizar y vas a empezar a bajar el anchura. Y ahí vas a empezar a ver el efecto creativo que realmente quieres lograr. Nos está quedando realmente muy bien. Te recuerdo que en anchura puedes también eh, probar con estos valores que sean realmente brutales, que son espectaculares. Bueno, vamos a dejarle ahí simplemente a elección. Vamos a dar clic en OK y vamos a dar clic en aplicar los trazos. Para dar un remate final, te recomiendo muchísimo que te vayas al panel de trazos y trabajes con estas dos opciones que están aquí, ¿no? Con esquina y con esta parte que está acá para evitar algún tipo de recorte y con eso ya lo tienes. ¿Ves? Sencillo, rápido y muy bien hecho. Ahora, lo que yo te recomiendo es que juegues con formas y colores donde puedes producir mejores resultados que este y vaya que sí los he probado. Aquí abajo te dejo la dirección de Facebook. Donde todos los días estoy publicando trucos y consejos que serán de muchísima ayuda en tu vida profesional. Asimismo, suscríbete a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección. Cuídate mucho. Chao.